Vale, que me estaban llamando, pero. Estamos cuatro aquí, eh. Hay otro más por allí, eh. Cuatro. Explosivos colocados. Eh, en medio, en medio, en medio. ¡Uf! ¿La en le he hecho a ese tío? What? <risa> Hostia, he volado por todo el mapa. Puto amo, peruano. Tengo un túnel. Una pero. una mierda. ¿Pero? A la puta niña no que aquí Por aquí Vamos a entrar por medio Buenísima tío, buenísima Mira el medio, mira el medio a ver, sí, medio, medio doble, mira el doble, doble. doble. No hay... Mierda, 120 ah. sí. Abre la, abre la puerta sí, o sea, está hay un enemigo no ahí en la puerta no en sí. qué buena ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? por vas? ¿Cómo Si vas? por ahí que vas? uno al lado. vas? la La Sí. ¿Quieres cura? Planto, ¿eh? Está arriba arriba, muerto ya Bueno, eh, eh, Joder. Enemigo Este teman se corre conmigo, eh. Estoy plantado. Ah. Buen ah. Baja por el tobogán. <risa> Muy buen CT. Yo tengo ulti, la puedo tirar si queréis. ¿Cómo ha entrado ese? Muy buena re ¿eh? con tu bebé. Corre, corre. ¿Tubo, con tubo, tubo. Está abriendo. Dios. Vale, varios tubo. Vale, me he llevado todos los que podemos. Vale, vale, flecha, Cuidado medio. Mierda, a ver, me ha dado. No, me endea. Dos, me endea. Oh, sí, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Merci.